Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, en el canal del Ruidos y hoy os traigo ya la segunda parte de la guía de aim y esta parte constará de la configuración general de todo, aparte de gráficos y todo, del juego lo primero que os recomiendo, aparte de la sensibilidad y tal, es poneros el tamaño en mi minimapa y el zoom al máximo para saber la gente que hay cerca vuestra en el punto exacto donde está luego también tenemos la configuración de otros, donde podríais tocar la mano dominante en primera persona que, ya, que se pone el arma a la izquierda, derecha, donde tú decidas eh, que eso lo traeré más adelante en la cuarta parte explicaré cuál viene mejor o cuál viene peor lo de mostrar cada vez desactivado eh, y buffer de red mínimo de momento en general creo que no deberíais de tocar nada más con mucho mostrar indicadores de bala activado también y lo demás yo creo que lo podéis dejar stand en controles igual en controles hay que tocar simplemente una cosa que es el botón de caminar blindear el segundo botón al de disparar Vale, así siempre que dispares, a la vez caminas y tienes ese. Tienes menos, menos error de disparo al a tener movimiento. Trabo, coño. Siguiente, la mirilla. O la podéis copiar totalmente. Aunque hay miles de mirillas. Yo no digo que la mía sea la mejor ni la peor. Simplemente la pongo por si lo queréis copiar. Casi me ahogo. Luego el vídeo que es lo más importante quizás, eh, jugar siempre en pantalla completa, todo esto desactivado, NVIDIA activado con incremento y la resolución si os van mal los FPS podéis poner alguna estirada como uso yo, que uso 1600x1080. Los gráficos todo desactivado, lo único que podéis subir si sois Soba, Viper, que tenéis lineups y tal... Los materiales y el antisolapamiento infiltrado antitrópico, como se diga, eso no afecta a los FPS. Es para que se vea el juego mejor o peor. Yo lo tengo al cero, por si acaso. Y los FPS del cliente solo texto, lo demás lo tengo todo quitado también. Y en sonido, bueno, podéis copiaros todos si queréis, pero lo único que tendríais que tener claro es que el RHRTF, al menos a mí no me gusta nada, y diálogos tenéis que tenerlo todo activado. Cualquier cosa habla Sky y dice que han cegado a alguien, pues si tenéis todo activado no se va a omitir ese diálogo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que esperéis a la tercera parte con ansias, la tercera parte ya se empieza a poner la cosa más calentita, y nada, nos vemos prontísimo en un nuevo vídeo. Un besazo a todos.